Hace unos días presenté un pedido de informes ANCAP, un nuevo pedido de informes ANCAP, donde pregunto varias cosas. Tiene 15 preguntas. Lo podrán ver en nuestra página wwwvamos 1520comuy referido a una denuncia que hizo un funcionario hace un tiempo, funcionario de ANCAP, contra otros funcionarios por irregularidades en la contabilidad de ANCAP. Estas denuncias las había presentado también a algunos jerarcas del directorio, me parece, y le pregunto a ANCAP si el directorio tenía noticias, novedades de, esta, de estas denuncias, qué hizo, si inició alguna investigación administrativa o no, etc. Ahora vemos que ANCAP ha contratado un estudio jurídico externo para defender a esos funcionarios denunciados por este otro funcionario. La denuncia está en el crimen organizado, hay determinados gerentes que tienen que ir a declarar y ANCAP contrató a un estudio jurídico por mil dólares masiva para que defienda a sus funcionarios. Las explicaciones que han dado algunos directores del ente en la prensa son lamentables. Dicen, bueno, en realidad contratamos un estudio jurídico porque nuestros abogados de jurídica no son penalistas. Eso dijo un director. Otro dijo, no, en realidad contratamos un estudio jurídico externo, porque si estos gerentes son inocentes, vamos a ir contra el otro funcionario el que los denunció y le vamos a hacer un juicio con nuestros abogados de jurídica. La verdad es lamentable. Y hay una serie de situaciones que se señalan allí, la denuncia de este funcionario de problemas de contabilidad graves, que han originado la presentación en el crimen organizado de esa denuncia, que además lo ha dicho un director, el propio directorio de ANCAP estaría siendo convocado por estar denunciado allí. O sea que tenemos otra perlita más. El directorio de ANCAP contrata un estudio jurídico externo por el cual paga 20.000 dólares masivas y quizás los defendidos también sean los propios directores de ANCAP. Lo hemos presentado hace unos días, esperemos que a la brevedad ANCAP nos esté contestando y así les estaremos contando qué dicen de este un nuevo caso irregular del de ente petrolero monopólico y con 200 millones de dólares de déficit. Hasta la próxima.